2019 eh, lo intentamos... ...creemos que debe tener un proyecto nuevo, eh, atendiendo... ...profesionales eh, reputados, sino gente con mucho ...un proyecto bonito, con muchas ganas, se sustentaba entre... Eh, ...el primero son los consultores de integración, teníamos un equipo de 10 consultores en toda la provincia... Lo llamamos consultor y no mediadores no porque queramos ser, digamos, exquisitos, ¿no? sino porque entendemos que la mediación tiene un carácter eh, reaccionario, carácter reactivo, y la consultoría tiene un carácter preventivo. Nosotros lo que queremos evitar es que surja el problema, no arreglarlo. O sea, arreglarlo es el segundo estadio, evidentemente. Pero lo que queremos evitar es que surja ese, ese conflicto. Dimos eh, unos 27, 27 cursos de formación... A, a los cargos intermedios, que realmente creemos que es el eslabón clave. Podés poner consultores en una provincia, podés poner 15, 20, podés poner lo que quieras, pero al final el eslabón clave en, en, en esta historia es el, los cargos intermedios, que son los que tienen la relación directa con las temporeras en un número increíble de horas. Entonces, ellos son los que tienen que desarrollar, como bien comentó el, el moderador, esos valores de empatía, de, de respeto, que nos importan en este caso. Son los delitos contra la contra empresa. Bien, tengo que ser breve, si no van a reñir. Eh, el PRESID 2019 terminó. Tiene una foto final. Odio las fotos finales porque desmerece mucho el trabajo que hay en medio, pero por desgracia vivimos una sociedad de números y hay que darlo. Hicimos más de 4.500 visitas ordinarias. Me refiero a ordinario porque el precio es un plan 24 horas. No, no, no tiene fin de semana ni fines festivos. Eh, con un volumen de incidencia de un 2,4%, tuvimos 117 incidencias en, en la campaña detectadas por nosotros que como bien comentó también de nuevo Isabel el Plexig no abarca el 100% de, de las empresas que tienen contratación en origen abarca un porcentaje que está el 70 y tantos por ciento de lo que nosotros abarcamos ¿no? para nosotros una incidencia no tiene por qué ser alguna acción eh, constitutiva de delitos para nosotros la incidencia es cualquier situación cartera, lo que nosotros entendemos como el correcto funcionamiento, la correcta convivencia entre todos los elementos la de las temporeras con la empresa, con las instituciones públicas, con los centros de salud con los bancos, hicimos mucha mediación con los bancos y para nosotros eso son incidencias ¿vale? una vez que terminó este plan con esta foto final que de nuevo digo que no me gusta se hizo lo que es la crítica, la mejora 2020, en el que instamos a todas aquellas asociaciones con las que colaboramos, eh, instituciones públicas, ONG, empresas, trabajadores, que criticaran aquellos elementos del plan, aquellas acciones que no se habían desarrollado correctamente o directamente mal, que tampoco pasará por reconocerlo, y que nos dijeran qué hacía falta y en qué debíamos mejorar. Eh, eso se, se hizo mediante siete mesas de trabajo la cual tengo el, el placer de, de poder haber trabajado tanto con, con Ana de MZC como con el eh, señor Antonio Alvarado y eh, ahí diseñamos lo que es el plan 2020 ¿Qué elementos tiene este plan 2020? Tiene elementos de mejora que evidentemente van a ayudar que la calidad de vida de, de, de esta señora eh, sea mejor que otras campañas que Vamos a hacer un análisis de todas las viviendas, y cuando digo todas las viviendas, es todas las viviendas de todas las fincas, de todas las empresas que están adheridas al plan. Sí, bien. Y cuando digo todas, es todas. ¿Asentamientos? Eh, ¿Es Asentamientos, también? No, eso no son viviendas. Claro. A ver, eh, no son viviendas dentro de la empresa. Pero toma si quiere, en el turno de juego, para no quitarle tiempo a mi este, compañero. ¿vale? Eh, estos informes de la vivienda no van a ser un simple, oye está bien, no. Va a ser un informe fotográfico de todos los elementos de la vivienda y va a ser un checklist firmado por el consultor, ¿vale? Se me ha pasado, todos los consultores evidentemente son de origen marroquí, la mayoría son antiguos trabajadores de, de, de la fresa. Y esa inspección, perdón, son todos de origen marroquí. Son todos de origen marroquí. Primero porque si sí, el eh, básicamente es una herramienta de, de, de mediación intercultural, los que mejor entienden cuanto el idioma con la cultura son ellos, evidentemente. Entonces son los ah, Otro es el acuerdo que tenemos. Pero eh, es que el problema es que si atiendo la respuesta, no puede hablar con sí, sí, sí. compañero. Le, le ruego en la medida de lo posible que tomen nota, luego yo intentaré que haya tiempo para que puedan preguntar todo lo que deseen. Y sí, ruego brevemente. Sí, perdón. El acuerdo con el. dos puntales, me la has, ¿vale? El acuerdo con el MZC, que va a ser departamento sanitario. Eh, la organización de MZC, que la encabeza Ana, nos va, va a hacer la rama sanitaria del PRELSI, que nos van a ayudar todos los acompañamientos, tramitación de tarjetas sanitarias, etc. Un nuevo plan de acogida y retorno, en el que se va a acompañar a todas las trabajadoras desde el puerto de Tarifa, o del puerto de, en España, al que llegan con el barco, hasta la finca. En ese plan de acogida no es solo acompañar el autobús, sino ayuda a, a la gestión del equipaje, al que encuentren en su autobús. En, ese, en el autobús se le entrega un trístico, traducido a la y al castellano, en el que se le explica eh, cuáles son las instituciones que, de las que disponen, que están acogidas bajo un plan de protección que es el PRELSI, etcétera, etcétera, y una charla para que ellas puedan interactuar y hacer las preguntas al consultor que está en ese autobús desde Tarifa hasta, hasta España, hasta, el, hasta la finca, perdón. Incrementamos el ratio de visita, año trabajamos en un ratio 1.8 y esta año en un ratio 1.5. O sea, Todas las temporeras van a tener acceso ordinario. Eh, cada cinco días a su consultor, extraordinario por urgencias, cada vez que quieran, evidentemente. Y, como bien decía Isabel eh, este incremento de, de actividad, este incremento de consultores que hemos pasado de 10 a 14, ha sido gracias al apoyo de, económico de la Junta de Lucía también al apoyo técnico de todos los profesionales que, que la componen. Bueno, tengo más, pero no puedo señor.